Bueno, bueno, bueno, la tenemos. ¿Qué, ¿Qué? La Estación Espacial Internacional. Mira, la veos. Sí, mira, la hay arriba. ¿Tú estás la cámara? Sí, la estoy grabando. Pero, claro, si fas molda es Zoom, de seguida la PERS y uno es un blanco igualmente. Va a ver si se encuentra. Allá va. Apoca la mes, que la esparto. Enfocada, la veus no tú? Sí, pero es que desde la cámara castigo. desde la cámara Va a su falla Otra vez, aquí está Ahí, mírala, la estoy grabando en vídeo ah, sí. tú por el vídeo Un poquito, a veces se desenfoca y no se ve <risa> Pero sí, sí, ahí está. Oh. Qué cosas. Ahí va. Qué cosas. Lo menos mal que que, que no está muy allí. Sí, hemos tenido suerte, mira. Hemos no Está por el fondo ¿Se la ve bien? Sí, hoy sí. Hoy sí que se ve bien, sí. Fíjate, se la ve. sí. Hoy sí que se ve bien. Un puntito blanco. ¿No te iba a saber? Eh. Ahí está. A ver si pongo el disparo nocturno. Si se o no, no sé. ahora no, ¿no? ah, sí, todavía, sí, todavía está ahí, creciendo. sí, sí, todavía está ahí, sí, pero yo ahora sea, se lo sé, ya ve muy poco ahí está ahí no, y con el disparo nocturno se ve mejor, lo voy a quitar ya casi no se ve, ya se ve muy corto Sí, ya no se ve. Bueno, pues nada, eso es todo.